de anoche el regalo del presidente dio un discurso, creo que es el número 3 o el número 4 de ha en esta pandemia, número 3. Entonces, este discurso del presidente da una esperanza de que las cosas vuelvan a retornar eh, prontamente, que todos que todos ya volvamos a los trabajos, algunos van a volver de un 50%, otros un 25%. Eh, ¿Le gustó el discurso, eh, Patricia, ¿te gustó el discurso del presidente? Sí, estaba muy interesante. Y esas medidas que él tomó fueron muy... que llenaron mucho las expectativas que la gente esperaba. Y había muchas que me llamaron mucho la atención, que fueron muy importantes. ¿Cuál te llamó más la atención de, de, de esas medidas? Lo del sector público, que va a comenzar a trabajar ya. El sector público, ¿También? sí. También. Eh, los transportes, o sea que están relajando y que, que va a venir un metro. Hay una foto con el metro y los lo, lo cuatro morenos de África. No sé, tú la has visto, Ricky. Las eh, cuatro morenos de África. D que tú es que se ponte con el metro, prepárese que se va a infectar. Claro, todavía, otra, otra, todavía estaba Danilo dando, dando el discurso y ya salí, y el meme estaba ahí. Sí, sí, la <risa> gente tenía que ver. ¿Qué más Patricia, que, que tú lo viste interesante del presidente en el discurso? Eso, el uso de mascarillas. Permanente. De mascarillas. Permanente. Bueno, ahora se va a disparar el eh, precio la de las mascarillas. Además, Ricky se va a hacer de cuarto. Eh. Ricky, ¿y para usted el discurso del presidente? ¿Cómo le dio? ¿Cómo lo ve? ¿Lo ve interesante? Bueno, lo que se lo que se esperaba, eh, la reapertura parcial de algunos eh, de algunas empresas o negocios, porque él bien sabe que había eh, la, la, la gente estaba muy desesperada. desesperada, los empleados, los dueños de negocios. Que anoche publiqué algo en mi, en mi WhatsApp, en el estado, le puse como empresario uno y gobierno cero. O sea que la, se... Los, los politólogos y eso que se mueven en, en, en ese tema de política, eh, fue más presión del sector empresarial. Del sector sí, sí. empresarial. No que la gente, ya la gente que está loca, pues ya la Dentro de la medida, me gustó eso, que ya, por ejemplo, yo como pequeño empresario puedo ya empezar a abrir mis puertas el, el miércoles con todos los protocolos de seguridad necesarios, y como yo voy a así están otros contento Sí, bueno no es fácil. La gente dice, vamos a entender esto, pero esto se gasta, señores, se gasta mucho dinero. Por estos días se gasta mucho dinero. O sea, que esto no es fácil. O sea, usted meterse en eh, trancado está. en su casa gastando dinero sin producir, no es fácil. Pero veo también eh, opiniones de personas que... Antes decían... ¡Wow! trancamos la casa, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada, el alimento. ¿Qué gobierno que resuelva? Ahora reactivan parcialmente a algunas personas que pueden trabajar y, y, y, y hacer, o sea, conseguir el peso. Entonces, ¿qué para la calle? ¿Qué con este virus? ¿Qué esto? yo digo, bueno, pero no lo entiendo. ¿Cómo sí, ves? tiene ra tiene razón. Hay gente que están como, pues, ellos mismos están diciendo, primero, <risa> no, porque más día a uno, eso no es fácil. Entonces el otro dice, no, porque eh, ustedes creen que uno no trabaja que uno está en la calle nosotros mismos nos dijeron en, en un comentario de que ustedes también me dijeron nosotros ustedes también ustedes pueden aguantar pero nosotros estamos muriendo de hambre Nos oh. dijeron en un comentario en YouTube cómo sí sí sí sí sí, sí. <risa> y, y sobre el toque de queda que a las 7, cómo tú uh. lo ves eso? el toque de queda bueno uh -huh. Si, si lo violaban, o sea, se, se veía el flujo de personas normal, eh, dime tú, ahora de lunes a sábado a las 7 de la noche. Lo flexibilizaron, ojalá que la to, la persona tome más conciencia sobre ¿no? eh, porque ahorita creen que es open, open que estamos, open, tenemos sí, para la calle, tenemos la trancado eso, vamos a ver cómo se maneja eso, porque nos lo dejó a responsabilidad de nosotros. claro Depende cómo estemos en esa fase, se, se, se continuará con la segunda. Pero si se descuadra todo, el plano no le sale como esperan volvemos para atrás como estaba. Así así es. Tú sabes que yo leía mucho los comentarios de la transmisión, nosotros también el discurso. Y qué era lo que más la gente le exigía en el discurso. Y la gente lo que más pedía era lo de los fondos de pensiones. Sí. Eh, y también, eh, oye, qué raro, lo de la cabaña. Oye. Mucha gente dice, eh, ¿cuándo va a la cabaña? No, no, no. La gente, la gente, que nunca sucede. Señores, pero, pues respeten. Al menos el discurso del presidente, respetenlo. La... Sí. Se agarraron esta noche en una cabaña, ahí. Eh, sí, sí, agarraron ayer, pero ayer. Es no, pero era apostando, no era que estaban haciendo algo, tú sabes, algo íntimo, era apostando, era que estaban estaba jugando poke, ganando cuarto, ahí, no, no, no son <risa> fáciles. <risa> estaban en la primera fase cuando llegó la policía. <risa> en, en la primera fase, entonces, ese era lo malo que la gente le exigía en el discurso. Yo creo que está bien que se reactive de esa forma, en la economía, mucha gente quería trabajar, ya la gente como dice Ricky, hay gente que tiene su negocio y está locos loco por abrirlo. Eh, en ese sentido lo veo bien. Yo, lo, eso de lo del metro, no estoy muy de acuerdo. O sea, porque, que, por más que busquen el distanciamiento, aquí no hay ley. O sea, aquí no hay de que, que re, la gente nos respeta. Si no respetan el toque de queda, van a respetar en el mismo metro. Porque, dígame, van a respetar en el mismo metro. Porque en el mismo metro, la, los religiosos comienzan a vocear. En el mismo metro, la gente se va a pegar y va a decir: no, no, no, yo quiero un día temprano, yo no voy a esperar y me voy a meter con todo. Entonces la gente. Yo espero que si van a reactivar el metro y algunos transportes públicos, es con sus medidas, con sus medida, controles. Tú estás sin mascarilla, usted no entra para acá. Está bien, pero ok. Con la mascarilla, eso, se, eso puede ser posible. Pero mira que lo que pasa es en el mismo metro. Imagínate tu gente metido. Si en el toque de queda, meten a los presos y la gente la agarran los mismos policías hasta a veces andan sin mascarilla qué tú crees que va a pasar ahí cuando esa gente coja el teleférico el metro los lo, lo carros públicos se van a tirar a la calle van a estar cuatro pegados en, una, en un mismo sitio Eso son cosas que yo no entiendo o sea, <risa> ahí claro porque qué ahí va a venir venir tú a venir porque si no respetan el toque de queda tú crees que vas a reportar el metro un, un muchacho de uno tiene que tiene ocho horas y que no ha comido un policía de esos chiquitos, con una macana en la mano ¿Qué es lo que iba a hacer nada? Es cuando vea a toda esa gente que se jodan todo. Así va a, fer, así ¿No iba a ser, así va a ser. Claro, claro. Y, o, imagínate <risa> los carritos. Tú, Patricia, que tú ya no están, ¿eh? mm. y yo también. Cuando uno vamos a tener carritos, esa gente hasta que no metan otro, hasta que no, hasta que la puerta no cierre bien, siguen metiendo gente. Claro. Es verdad. Entonces, yo creo que eso, de lo, ahí de los de Metro, ahí como que no lo apoyo, presidente. Lo de Metro como que no lo apoyo, que la gente, yo creo que se siga manejando por la onza y eso, por un, buscando un distanciamiento un poquito mejor, porque en la onza tú puedes montar una gente en cada asiento, pero en el metro cuando se vaya a meter todo el mundo, yo estoy diciendo, que ustedes también en los supermercados, ¿ustedes no ven los claro, supermercados? ¿Gaspita claro. que hay? En los Me supermercados, dime, las... sí, Ricardo. Ellos deberían, <ríe> ellos deberían, o sea, si el metro está capacitado para 100 personas, nada más pueden abordar 50, y con una persona en la puerta contando, hay 50, no, para atrás, porque hay que buscarle la medidas de seguridad y, y, y el protocolo. Yo, yo creo que no va a ser a lo loco, pero estamos bregando con gente, y sí. eso es un problema. Y no, y que aquí la gente no respeta, Ricky la gente, la gente no respeta, pero... En el, en, el, en el mercado y en los supermercados, la gente hace la fila, le dice, miren, a una distancia, ¿tú ves, la gente claro. no lo hace, no lo hacen. O sea, pero o sea, yo te dije que, usted... que uh -huh. nada más no es adentro, que nada más no es afuera, también es adentro. Exacto, adentro, tú ibas a comprar, la gente normal. Claro, anda con su mascarilla, porque está prohibido salir a la calle sin mascarilla pero imagínense ustedes, en un metro, el lío que se va a amar ahí en el metro, eso no, no es fácil. Señores, la otra información es nuestro...